El video se llama Sesgos Audiovisuales. Eh, me interesaba hacer alusión a la idea de los sesgos cognitivos, un poco en un tono eh, pues, eh, crítico y que lo tomara desde otro sentido, desde otro lugar. ¿Cómo abordó el tema del racismo? Bueno, hace cuatro años yo empecé a trabajar el tema del racismo y la discriminación en la sociedad mexicana a partir del desarrollo de mi producción artística, eh, siempre he vinculado mucho la investigación eh, y la producción artística. Eh, eh, justo en este tipo de formatos parecería que el artista eh, no investiga. Eh, es un error pensarlo así. Eh, si sí hay un proceso de investigación eh, bastante profundo y la manera digamos, en la que se presenta esa investigación pues no es a través de una conferencia ni de un panel. ¿no? Tiene que ver con una serie de propuestas audiovisuales en las cuales se vierte digamos, esa investigación y que eh, de alguna manera da pie a una interpretación múltiple. ¿no? La obra de arte es polisémica eso es algo importante de mencionar, no da una interpretación única o de manera fija, ¿no? sino al contrario, depende mucho de, de la, del otro, del espectador, de cómo lo, lo asimile. Y la manera en la que abordo el racismo en el video, pues es a partir del reconocimiento de una serie de producciones cinematográficas del cine mexicano, eh, específicamente para este video trabajé con el acervo de la Filmoteca. Eh, sobre todo una selección que, fue, que nos fuera posible utilizar. Esto es que eh, los derechos de autor no estuvieran... Eh, eh, que, que, que no fueran tan fácilmente cuestionados ¿no? por el uso del material. Porque lo que hago es apropiarme de ese material filmográfico producto de otros cineastas. Y a partir de eso, entonces, eh, seleccionar ciertos diálogos en donde eh, explícitamente o implícitamente está dado esa condición racista eh, de diferentes maneras. ¿no? Me interesaba mucho confrontar los discursos, es decir, que no siempre coincidieran, sino que fueran eh, unos opuestos a otros, eh, sobre todo también presentar ciertas dicotomías o clasificaciones binarias a partir de la idea, por ejemplo, del, del hombre blanco y del hombre negro. ¿no? Eh, alguna vez en los comentarios que me hicieron los chicos del servicio social en el proceso de producción era que pues, era una clasificación demasiado binaria, esa es la intención del video, justo mostrar ese tipo de categorías porque eh, me interesa digamos que sacarlo a la luz porque en la sociedad mexicana así sucede no suele ser que un hombre blanco heteronormado eh, con un nivel de estudios tiene una serie de privilegios frente a una mujer morena indígena sin estudios o con un nivel económico eh, distinto no suele suceder entonces eh, no creo que las razas existan para nada, ¿no? pero sí me interesaba mostrar la racialidad de los sujetos, o sea, cómo se les ha racializado a partir de esas categorías y eh, las implicaciones sociales que tienen. Entonces, mucho del trabajo es reconocer, digamos, la política subyacente que tienen las imágenes específicamente dentro de la producción del cine mexicano, con esa selección acotada a lo que podíamos utilizar, porque así se hizo, a lo que estaba digitalizado y lo que nos daban permiso de utilizar desde la Filmoteca, más un montón de otras cosas de la televisión que fue muy difícil seleccionar, pero que a mí me interesaba sobre todo presentar esta idea de Yara de la primera telenovela y las secuencias siguientes que se hicieron en generaciones posteriores con el, exactamente el mismo argumento de la telenovela con diferentes actrices y que una y otra vez se repite exactamente el mismo discurso que pues discrimina a a la condición de un tipo de mujer eh, el tema del racismo es súper amplio también ¿no? aquí se está abordando por ejemplo hay un énfasis muy eh, sesgado hacia la psicología no aprovechando los términos y eh, Digamos que desde la producción audiovisual, insisto con esta idea de que es un campo muy abierto y con una libertad que no se ciñe a los campos disciplinares, ¿no? al contrario de otras áreas de conocimiento, sobre todo en las academias y sobre todo en la UNAM. Yo doy clases como, como soy docente dentro de la universidad, Doy un taller de proyectos interdisciplinarios y aún dentro de la educación artística está ceñido disciplinarmente, por ejemplo, a la escultura, ¿no? al video, al performance, el cine también, ¿no? tiene sus, sus propias categorías, el cine documental, el falso documental, eh, la narrativa, la ficción. Etcétera, etcétera. no Entonces, pensarlo así, eh, no soy capaz de hacerlo. No me atrevería a dar una respuesta en ese sentido porque creo que parte mucho de los intereses y de los recursos que cada artista pueda generar, sea cineasta o sea escultor o sea... Performancero, o sea lo que sea ¿no? entonces los intereses creo que son determinados por, por el propio autor, ¿no? esta cosa de la autonomía del arte que en algún, en algún momento eh, se ganó en la historia durante el periodo de las vanguardias artísticas y la otra es que hay una cosa que me parece muy rica dentro de las artes también, que se puede partir incluso de la ignorancia ¿no? y del desconocimiento. No estoy diciendo que no sea necesario investigar, sino que podemos partir desde un prejuicio y a partir de eso desarrollar una idea y complejizarla. Y sí, ¿no? genera investigación y produce conocimiento también o produce memoria, o a veces, no sé, a veces visibiliza, a veces denuncia, a veces confronta, a veces incendia eh, no sé, hay como muchas estrategias, creo que esas estrategias justo las produce el propio, el propio autor, a partir de los recursos formales, estéticos, sean eh, visuales, ¿no? no podría, por ejemplo, sacar a la escultura del campo de la visualidad. Que obviamente entra, ¿no? entonces eh, digamos que son desde diferentes lugares.